Bienvenidos, estamos en vivo aquí a través de la página de Última Hora en el marco Diálogo 50 años UH hoy con un invitado especial, bueno, qué se puede decir, ustedes no ven a él no hace falta ni presentación, múltiple campeón con el Olimpia una estrella, para muchos me incluyo en una opinión personal el mejor 10 de la historia del fútbol paraguayo son opiniones, pero él mismo lo va a decir, él sabe lo que hizo en la historia del fútbol Luis Alberto, Alberto ¿Cómo te va, Menzón, un gusto saludarte y por favor aquí para la gente de Huachi que te está viendo en vivo Y muchos hinchas de olimpia y fanáticos del fútbol que están esperando por esta entrevista Bueno, un placer de poder estar en el programa acá eh, Muy contento eh, Y bueno, estamos eh, dispuestos a charlar de fútbol Bueno, justamente decías de fútbol Y vos estás muy identificado con el dorsal número 10 ¿Dónde nace tu relación con el dorsal 10? ¿Quién fue el primero que te puso ese número? Eh, fuiste siempre un jugador talentoso, habilidoso, múltiple campeón ¿Pero en qué momento sentís que te identificas con ese número? Bueno, yo empecé desde el barrio, jugando al fútbol eh, en el colegio, en, en la famosa canchita de barrio, con los amigos. Hasta que un tío me vio y fui al, al Olimpia, me llevó a la escuela de fútbol. Hasta, y ahí hice mi carrera de futbolista, ¿verdad? empecé en la escuela de fútbol, pasé por las divisiones formativas eh, hasta llegar en primera división. Recuerdo que la camiseta, el número de camiseta, la número 10, recién la usé eh, en la infantil, en, un pre, eh, en, un, en, un, en uno que era de integración eh, con, el, con equipos de, del interior, eh, y me lo habían puesto en, es, en, en ese torneo. Eh, anteriormente usaba la camiseta número 8, porque era defensor, estaba Gustavo Nefa, que era compañero mío y él era el que usaba la 10 Posteriormente, cuando ya estamos en Primera División, sí, ahí ya tenía la, la, la dorsal con la 10, con la que me identifica, me identifica la gente y, bueno, mi carrera política le hice todo siempre con la número 10. Debutaste con Luis Cubilla, me decías hace rato, en la temporada 89, en el campeonato local. ¿Cómo era Luis Cubilla como entrenador? Sí, eh, a mí me promocionan ese año para hacer la pretemporada en Primera División eh, los primeros partidos jugó en la división reserva eh, y Olimpia ese año eh, en Copa Libertadores iba muy bien entonces ahí nos dio la oportunidad a algunos, que estábamos, a algunos jóvenes que estábamos en, dentro del plantel a, a poder debutar ¿verdad? Eh, yo debuto ante el Luque y eh, en el Defensores del Chaco Justamente ganamos 1-0 y me tocó la oportunidad de poder realizar el gol, debutar con un gol que, que siempre es muy bueno para, para un debutante. ¿Cómo fue teja? te recuerdas Sí, recuerdo que fui para, para el lado de la platea, que era la antigua platea de los de, defensores de, de, de de, de del Chaco. Y bueno, me tiro ahí de rodillas y, y doy gracias por, por, por, por, esa, por ese gol que había convertido mi primer partido en primera. ¿Estaban familiares tuyos ahí? Tus sí, padres? estaban todos mis padres. Eh, el barrio en sí eso fue <risa> <ver. Como> acá. <risa> eh, sí. ¿cómo fue el gol? ¿puedes recordar? sí fue una jugada por, por derecha entre Luis Caray y eh, Jorge González que era lateral derecho y se hace una triangulación y llega a la línea de fondo tira, envía al centro y yo entro ahí en, más o menos cerca del punto penal y, y lo empalmo de volea y bueno fue al arco y fue gol. Tu presentación ahí para sí, que vean un presentación poquito. y realmente eh, inolvidable, inolvidable para mí. Eh, y bueno, a partir de ahí fue el punto de, de partida para hacer una, una carrera como futbolista. ¿Tu primer contacto con el presidente Osvaldo Domínguez en esa época? Sí, bueno, siempre eh, iba el presidente a, a las concentraciones. Eh, y bueno, fueron eh, mis, mis primeros eh, contactos con él. Eh, y, y realmente en ese entonces el presidente era, era una persona que transmitía mucho al plantel, al grupo eh, y bueno, ese, es, esa transmisión siempre de, de equipo ganador de, eh, hizo de que este grupo también se sienta así, tenga esa confianza y bueno, se haya logrado eh, cosas importantes eh, en ese tiempo ¿verdad? porque llegar tres veces a, a una final de sí, Copa Libertadores es no, no es fácil y hoy en día se, se valora más eso porque en esa época fuimos capaces de ese grupo de atletas fuimos capaces de poder estar en tres finales consecutivas ¿Y de los experimentados cuando vos debutabas? Eh, ¿Quiénes eran los que te acompañaban que te hablaban, que te daban consejos de sí. aquel equipazo de Olympia? Y Estaban Grandes jugadores, ¿verdad? Recuerdo que estaba Alfredo Mendoza, Adolfo Garay, Fermín Balbuena. Eh, eh, bueno, ya estaba en ese momento, estaban estaba jugando por Copa Libertad, Raúl Vicente, Jorge Guaz. Que de a poco me fui integrando en ese, en ese grupo y, bueno, siempre me, ellos me, me aconsejaban y me, me, me guiaron bastante en mis inicios. De aquella final de Copa Libertad de América del 90, voy a. Siendo número 10, importante, te, tenía muy en cuenta Luis Cubilla. ¿Qué recordaste de aquellas finales definitorias contra el Barcelona Guayaquil? Sí, bueno, realmente por la juventud en la, con la que estaba en ese entonces jugando una final, bueno, realmente no tomé la dimensión que hoy en día representa eso, ¿no? Poder jugar, para mí era un partido más que estaba jugando, una final eh, donde yo siempre... Trataba de entrar y, y, y de jugar, de defender la camiseta, de ayudar a mis compañeros a, a poder ganar. Y, y, y eso, ¿verdad? No, no, para mí en ese momento no, no, no tenía esta dimensión que hoy en día tiene. Eh, era, ganar, era ganar ese partido, festejar, disfrutar y, y, y, y eso. ¿Se siente ese, a lo mejor ese temor que siente a veces de cara a un partido importante? ¿Se siente eso? cuando sos juvenil con el correr los años lo vas manejando o siempre hay pese a que seas un experimentado hay ese, esa ansiedad por jugar un partido siempre importante? siempre hay la ansiedad de jugar y cuando están en, en instancias finales y la manera en que habíamos llegado a esa final eh, bueno era realmente eh, eh, eh, era un partido eh, de, de, de, de habíamos llegado dos equipos de, de que habían hecho méritos para llegar a esa instancia y en Olimpia jugar en Olimpia siempre representa una, una presión extra eh, porque siempre la exigencia es la de ser campeones. Y lógico, hay que saber absorber eso y este grupo sabía bastante bien porque contaba con gente experimentada y nos apoyaban bastante a nosotros lo que estábamos iniciando en ese entonces. Y eso hizo, esa combinación hizo que podamos tener un grupo muy fuerte eh, en todo sentido y, y bueno, lograr los lograr poder conquistar esa Copa Libertadores Hablabas también un momento dado de, de la parte psicológica, anímica del jugador, pero hay momentos en que a, a veces las cosas no se dan, una final perdida, por ejemplo te pongo el ejemplo de la, de la final del 91 contra Colo Colo ¿Cómo se recupera eso el jugador, el futbolista? Eh, ¿Te trabaja anímicamente en tu vida normal cotidiana, en la familia? Lógico, es una desazón grande, ¿no? Porque hay mucha ilusión de parte de uno, de parte de la familia, de parte de la de los seguidores del club. Y se siente bastante, ¿verdad? Se siente. Pero uno que tiene esta profesión sabe que, que tiene que recuperarlo lo antes posible. Porque ya tiene otro desafío a la semana. Y se tiene que recuperar lo antes posible. Lo gigante es que siempre afecta un poco el tema de eliminarse de una competencia importante. Y si jugar la final y la perder mucho más. Hablamos también un poco hace rato, antes de estar al aire aquí con la gente última hora, de lo que fue aquel partido contra el Milan. jugaste un gran partido. Solíamos ver nosotros informes, recortes periodísticos en lo que mencionaban, que jugaste un gran partido aquel contra el Milan, la final, el Intercontinental. Sí, eh, me tocó hacer un partido bueno, eh, eh, me destaqué en ese partido, eh, bueno, era muy joven y, y tenía, tenía muchas ganas de poder eh, ganar esa, esa copa, lastimosamente nos enfrentamos frente a a un, un equipo con jugadores de un alto nivel. Eh, y bueno, no, se nos hizo cuesta arriba el triunfo eh, y lastimosamente no, no logramos el objetivo. Me decías hace rato que en esa final utilizaron dos camisetas, que una la cambiaste y otra la conservas ahora. Sí eh, teníamos dos camisetas, uno que eran para el primer tiempo y otro para, para, para cambiarse para el segundo eh, y la, la del primer tiempo la conservé y bueno, la del segunda eh, cambié con un jugador del Milán el intercambio ¿Quién fue el mejor DT de tu carrera? Indudablemente que me marcó mucho a mí Luis Alberto Cubilla, ¿verdad? Eh, muchos técnicos eh, pasaron por mí, pero el que más eh, como que me llenó, me, eh, además estaba en, en mi etapa todavía de aprendizaje y me enseñó bastante eh, en lo que todo se refiere a la parte futbolística. Pero aparte de eso, también siempre él daba buenos consejos para lo que era... para lo, eh, para lo personal, también para el crecimiento personal de uno. Eh, no, me ayudó bastante también a, a poder crecer también como, como persona. ¿no? ¿Y de los delanteros con los que compartiste allí en Zona de Ataque, a los cuales vos más asististe en tu carrera, quiénes podrían ser? Bueno... Eh, los más recordados son, lógicamente, por, por, por la importancia de, de los títulos ganados y de esa época fueron Raúl Luisente Amarilla, Adriano Samaniego, fueron con lo que más, y Gabriel González también, ¿verdad? Pero después, pasando las generaciones, también tuve otros compañeros con, a quien también tuve la oportunidad de poder asistir y poder hacer goles con y disfrutar con ellos triunfos también, ¿verdad? ¿Y rivales con los cuales eh, fue a Honduras, a las patadas Diego, era un, un jugador muy habilidoso? Sí. Eh, ¿Recordás algún? Siempre son, los clásicos siempre eran, en esa época eran muy, muy friccionados eh, se jugaba al mil, ¿verdad? Eh, y también con los equipos uruguayos que siempre son, son rígidos, fuertes eh, y siempre esos partidos eran, eran de alto voltaje, como se dice. y recuerdas algún ¿Algún defensor, algún medio por ahí, volante no, central, no, no, Rudo. No, no, había uno que justamente en la final que jugamos era o Sara Legui, era un uruguayo, eso sí me, me, me, me raspó mucho. <ríe> y si tuviera que llamar, profe, un 11, un 11 ideal de, de a lo largo de tu carrera, obviamente, jugadores con los que te gustó compartir. Escucha. Eh. Empecemos por el lado. Es, es, es, es difícil <ríe> la pregunta esta. Algunos se van a notar. Pasar, claro, pasaron mucho, mucho y no quiero olvidarme de algunos, ¿verdad? pero eh, realmente tuve muy, muy buenos compañeros, excelentes personas, por sobre todas las cosas. Y, y siempre, eh, hasta hoy día, lógicamente si nos encontramos por ahí, nos saludamos, hablamos. Por sobre todas las cosas que da siempre eso, la amistad eh, que en el fútbol se cosecha. Hay una frase, profe, que siempre dice que la, que la técnica no se pierde y vos eh, jugaste a lo largo de tu carrera en Olimpia, jugaste en el exterior, en Cruz Azul, en Nacional de Montevideo, pero en la parte final de tu carrera te, fue, te tocó jugar en 12 de octubre en Nacional, donde también dejaste tu huella, con 12 de octubre fueron campeones. Sí, sí, sí. sí. Con Nacional eh, Con Nacional ascendimos sí. de las de la intermedia a primera división y 12 de octubre tuvimos la oportunidad de ser campeones del clausura del 2002. Eh, que a veces eh, era muy meritorio, digo, porque era un equipo del interior. Eh, Estaban en ese entonces Libertad, Olimpia, Cerro, que, que llegábamos con, con chances de, de poder ser campeones. Y, y bueno, supimos eh, lograr ser los mejores de ese torneo. Y bueno, lo, lo recuerdo con, con cariño también, porque fue muy meritorio, por lo que te digo, de que ser campeones estando en disputa eh, los tres grandes del fútbol paraguayo y, y ganar yo creo que fue muy meritorio de ese grupo de jugadores que estuvimos en ese entonces ¿y cómo fue para que llegues al 12? ¿quién te llamó? ¿cómo para ir? sí eh, fue a través de bueno, un compañero que estaba del Olimpia, que él ya, ya estaba ahí eh, Silvio Suárez uh -huh. eh, uh -huh. me había hablado de que el, el Nino Arrúa era el técnico en ese entonces y que quería hablar conmigo y bueno, me fui, me fui y conversamos y después hablé con el presidente del club y se arregló y, y a partir de ahí fui parte del grupo. Hablaste de Nino Arrúa y quiso sí. contar contigo estando en 12, pero en algún momento él estando en Cerro quiso contar contigo. ¿Alguna vez tuviste las chances de jugar en Cerro, mm, te llamaron? No, no, no a través de Nino. Eh, en ese entonces eh, yo estaba todavía por, por México y había chance de, de poder volver al país, ¿verdad? Y entonces, entonces había un rumor, ¿verdad? Yo no, conmigo no habló nadie, pero había un rumor de que la gente de Cerro también estaba en el interés, ¿verdad? Pero no pasó eso, de eso, de, del rumor. Y después Limpia, bueno, me volvió a, a contratar. En aquella época ya había el, el famoso tema de los representantes, tenías, O sea, todos se manejaban vía personal. Sí, en, había, ya empezaban los representantes, ¿verdad? Yo en particular no, no tenía uno. Yo cuando fui a México se hizo de club a club, ¿verdad? Pero lógicamente que siempre hay un intermediario, ¿verdad? Uh -huh. eh, y bueno, después sí empecé a, ya sí, al final a, a tener uno que, que fue que me llevó al Uruguay, después me llevó a Colombia. Eh, y bueno, eh, hasta ahí, ¿verdad? Después ya me manejé solo, uh -huh. siendo bueno, ahora estás trabajando en formativas y lo que abundan en formativas son los representantes. ¿Cómo es lidiar con eso, Beto? Sí, bueno... Eh, eh, bueno, es, es parte ya ahora de, de lo que es el fútbol, ¿verdad? Eh, son gente que de repente eh, le ayuda a los chicos, ¿verdad? Hay muchos que ayudan. Eh, le guía, trata de guiarle a la carrera de, de esos chicos. ¿verdad? No todos son también eh, de, esa, de esa manera ¿verdad? Hay muchos que se quieren aprovechar de la situación ¿verdad? O Trata de, de convencerla a los chicos y, y no es lo ideal eh, Pero hay gente que, que trabaja bien, que le ayuda y, y le encamina lo que es su carrera ¿verdad? Eh, Y hoy en día el, el club siempre trabaja con, con, con, con ellos, ¿verdad? Nosotros no, no tenemos mucho contacto, nosotros no hablamos con ellos, son el club que normalmente son los que... Y además son, son ellos los que hablan al padre y, el, y firman con el padre, no, no, no es a través nuestro sí, nada, no, no se maneja nada de empresario a través nuestro. ¿Y hay una política del club respecto a los representantes? No sé si se les habla a los chicos para que no se apuren en tomar esa decisión o eso es totalmente ajeno. No, esto es totalmente ajeno, ellos son, como te dije, son los que hablan directamente con los padres, ¿verdad? y ellos son lo que de repente representan y cuando el chico está ahí arriba, bueno, se acercan y hablan con el club y hacen, hacen, hacen las negociaciones para que puedan sacar algún beneficio a favor de los chicos. Y contanos un poquito acerca de tu trabajo en la coordinación de formativa del Club Olimpia. ¿Hace cuánto tiempo estás allí? Sí. ¿Cómo es el trabajo día a día? Sí, sí. Bueno, a mí, yo ya estoy hace bastante tiempo. Es algo que a veces no se da tanto en nuestro fútbol, ¿verdad? Yo este semestre cumplo 10 años. Me eh, fui a mediados del 2013. Eh, y bueno, eh, no, fueron... No, no, ahora está ya un, muy bien estructurado lo que es la formativa de la Olimpia. Pero al comienzo fue, fue difícil porque no, no teníamos todas las, las herramientas que se necesitan para hacer un buen trabajo en, en formativas Y fuimos creciendo de a poco... Y hoy en día sí podemos decir de que somos uno que estructuralmente está bien posicionado y que trabaja bien con los chicos. Tenemos gente capaces eh, y hay infraestructura y también el apoyo dirigencial que, que anteriormente era, no era el 100%, era algo superficial. Eh, y bueno, hoy en día sí tenemos el apoyo total de, la, de la, los directivos, ¿verdad? se preocupan. Eh, y están dando todas las herramientas como para hacer un buen trabajo y que los chicos puedan llegar bien formados a, a primera división. Las pruebas en Olimpia Informativa, bueno, recién habrán pasado algunas semanas, meses atrás el tema de las famosas pruebas a fin de año, eh, ¿se da a nivel país, se da solamente en el club Olimpia? Sí, sí, sí. nosotros siempre estamos, trabajamos con profesores que son como nuestros creadores por el interior, estoy también yo a cargo de eso con un profesor de muchos años también ya dentro de la institución como es el profesor Jorge Sosa y es donde siempre vamos por el interior también a hacer eh, captaciones, ¿verdad? Eh, y lo otro es también a través de invitaciones de escuelas de fútbol que están por el interior que vienen y hacen amistoso con nosotros y bueno ahí de paso estamos observando los valores del principalmente del interior, ¿verdad? Y a veces hacemos también captaciones acá por, por la zona metropolitana, ¿verdad? Donde, y también trabajamos con, con la mayoría de las escuelas de fútbol. Y observamos los, los torneos sí. de, de esas escuela. escuelas para ver ahí los chicos. ¿Qué consejo le darías vos, como un de lo que es el fútbol paraguayo a los chicos que están empezando y que les gustaría también llegar muy lejos? ¿Cómo llegaste vos? Sí... <risa> Paciencia, Paciencia. <risa> no es fácil, eh, a veces todos creen que en uno o dos años ya puede ser jugador de primera división y, y no es así, tienen que cumplir los procesos eh, y, y bueno, eh, tratar de que, consejo mayor siempre que digo es que tienen que seguir estudiando, verdad que la carrera de futbolista no todos pueden llegar a ser, eh, son varios que tienen ese sueño y, y no todos pueden llegar, pero por eso siempre estamos inculcando que el estudio es fundamental eh, porque si no llega a ser futbolista, bueno, puede llegar a tener otra, otra profesión donde le pueda, pueda eh, en la vida poder seguir, eh, su, su, pueda seguir sosteniéndose en la vida. ¿verdad? Porque a veces, como te digo no todos pueden llegar a ser futbolistas. ¿Te gusta, profe, la regla del SU-19? Bueno... La verdad es que ayuden algo, ¿verdad? Para que, porque a veces no todos los clubes pueden miran para abajo hacia su formativa. ¿verdad? Y esto más o menos hace como que todos los clubes puedan mirar, preocuparse de, de, de trabajar bien, para que puedan eh, llegar a primera división, ¿verdad? Por ahí no sería el ideal, pero bueno, es una forma de poder ayudar a los chicos a que puedan llegar también, ¿verdad? Y de la etapa formativa, ya que estamos hablando acerca de formativa, de chicos, ¿por qué crees que estos últimos procesos con la selección no, no se han dado los resultados esperados? Sí, mira que yo he visto y han puesto mucho énfasis este último proceso con Aldo Vadilla, a pesar de que no se clasificó, he visto que eh, eh, muchas horas de trabajo, eh, eh, observación, eh, si hicieron las cosas como, como se tiene que hacer, ¿verdad? pero no alcanzó y eso hay que ir viendo qué, qué falta, ¿verdad? porque se empezó bien, pero no se terminó en el en objetivo. Eh, seguramente hay detalles a, a corregir, a ver y que pueda ayudar a que se pueda llegar al objetivo. ¿Y la selección a nivel de mayores crees que se puede dar en este 2026? La, el tan ansiado hay, boleto de hay, hay buenos valores, están ahora jugando eh, a, nivel, a alta competencia a nivel eh, de Europa, eh, a nivel del fútbol argentino, brasileño, eh, yo creo que eso va a ayudar bastante a poder tener un buen equipo y de poder ser competitivo ante las otras selecciones, ¿verdad? Que tienen muchos jugadores por Europa también, y, y, y bueno, yo creo que ahora también llega una etapa de madurez de, los, de estos jugadores, y yo creo que pueden dar el paso ese que necesitamos para poder clasificar nuevamente al, al Mundial. ¿Tenés redes sociales, profe? ¿Manejadas algún.? Sí, red de tengo redes está en el Twitter. ¿En el Twitter. En el único donde. El ¿Te gusta interactuar ahí, responder a los mm, fanáticos? No tanto, soy. Mm, a, de veces, eh, a veces nada más, de, de ver las informaciones sí. eh, eh, y de vez en cuando cuando hay algunas cosas importantes para mí a nivel personal, te digo, de, de, de logro con, con las formativas, eh, bueno, ahí sí suelo sí. utilizar. ¿Y qué recordar, por de los clásicos? Prácticamente no quiero decir la, la frase, ¿verdad? pero siempre hacías goles sí así, ¿no? Sí, sí, sí. Te, siempre me destaqué por, por hacer goles en los clásicos. Me gustaba jugar. Eh, eh, siempre dicen que eh, es una semana especial. Bro. Sí, una semana especial. Se trabaja diferente. Sí, sí, sí. La concentración, todo, todo es diferente. verdad eh, Y particularmente era, eran los partidos que a mí me gustaban. ¿verdad? Eh, para mí era. Esos desafíos, partidos difíciles y los clásicos siempre eran así. Me gustaban y bueno, siempre trataba de destacarme. y Muchas veces lo logré, otras veces también <ríe> tuve esa sí. sabor amargo, ¿verdad? Pero sí. bueno, siempre tuvimos como que más en triunfos que en derrotas. Y el marco también, profe, me imagino, porque sí, yo, en esa jugaste en una época en donde en los estadios estaban repletos. En esa época el clásico no era de estadios llenos, de, no había... Que había ni para un alfiler. Realmente daba gusto jugar esos partidos. ¿Camisetas, profe, que hayas intercambiado y que tenés? ¿Y son? Grandes son, son... Siempre he intercambiado eh, eh, con equipos de, de Sudamérica principalmente, ¿verdad? Eh, en Copa Libertadores tengo eh, camisetas de River, de Gremio, Flamengo, de grandes equipos. Aunque hemos jugado en contra y de, y de jugadores también, de grandes jugadores. Y también tengo la, la que intercambié en la, en la final de, de la Intercontinental, ¿verdad? Que tuve la suerte de poder. Intercambiar la intercambiaste con, con quién jugó? Con Donadoni. Con Donadoni. Sí. Esa la tengo. Sí, bueno, pero bueno, tienes un museo amplio sí. en tu historia del fútbol. ¿Y qué es lo que más extrañas de tu época de, de jugador? Ah. <risa> Realmente, uno es, o sea yo de que me siento, el fútbol eh, es todo para mí, ¿verdad? Hasta ahora, ¿verdad? a veces mi señora me reta porque todo el tiempo estoy yendo, observando <risa> partidos. Digamos la señora porque mira la guante que hay que tener. Sí, eh, entonces, bueno, el fútbol es todo para mí, ¿verdad? Siempre, hasta hoy día, eh, y uno extraña, realmente, extrañan estar en las canchas dentro de la cancha ¿verdad? porque ahora me toca estar pero desde la grada ¿eh? acompañándole siempre a lo Olimpia ¿verdad? porque estamos siempre acompañándole en todo siempre eh, hay tiempo para las fotos o sea, te notamos muy amables. eso quiere decirle también a la gente que a lo mejor no sabe que cuando te escribimos en todo momentos fuiste muy amable, aceptaste la entrevista, viniste para acá, cosa que te valoramos y agradecemos mucho. Sí. Pero que también en tu época de jugador y después del fútbol siempre tuviste esa sencillez con, con el hincha. Sí, bueno, pasa que yo nunca me olvidé de, de mis inicios, de mis raíces, como se dice, y de lo que mis padres me, me, me inculcaron, ¿verdad? Que siempre tratar de ser igual y respetuoso ante, ante todo, ¿verdad? Y tratarle a todo de la misma manera. Sí, jugando al fútbol, profe? Sí, los siempre con, los estoy con los, con los amigos, en el exa, el con colegio. El EXA. ¿Volviste estamos. a las canchitas, el famoso potrero? <risa> no tanto, ahora ya son sí. sintéticas, la, y sintética, y sí. la sintética, o a veces jugamos fútbol de salón en un exa, y, y siempre también en las canchas naturales de Pastor Natural. Bueno, bueno, profe, la verdad que para nosotros es un placer. Voy a mirar algunos mensajes, por si no te molesta, sí, no. porque hay un montón de, de personas. La final del año 90, bien en San Pedro y dice con mi papá afinado Esa vez metió amarilla con el pase de Adriano Sabanillo, grande ídolo, dice. Uno uh -huh. de los tantos mensajes que, que han llegado aquí en vivo, excelente, ídolo el último 10. Bueno, hay varios. Siempre hay la famosa discusión de, del 10, ¿verdad? Sí. Por el lado de Cerro, obviamente lo tiene Guido Alvarenga. Por el lado tuyo está vos, el mismo Adriano Samaniego, Gabriel González. Eh, ¿Te parece que ese, ese puesto ya escasea hoy en día en el fútbol paraguayo? Del diferente, eh, del enlace. Sí, ya es diferente. Ya la, la diferente es el diferente ya el fútbol también que de antes, ¿verdad? Eh, pero siempre está el jugador que trata de, de, de que tiene más técnica, más de, de dentro del campo de juego, que es el, el, el creador, el pensante, eh, pero ya no como se jugaba antes, era un enganche, ¿no? y ahora está ahí al lado del, del el recuperador y el otro sí. es el que crea, entonces por ahí está el, el 10 ahora. Sí. Pero sí, antes era como que el 10 era ese jugador diferente siempre, siempre y casi todos los equipos contaba con ese jugador. ¿Y basta con tener talento o hay que agregarle un poco de sacrificio? ¿O sí. te gusta que el 10, el creador el diferente, baje también a colaborar con la marca? Y hoy en día sí se necesita. No, no, no se puede... El equipo tiene que trabajar los 11 para defender y también para poder ser ofensivo, ¿verdad? Eh, pero sí necesitas también ese jugador diferente que pueda, pueda dar un buen pase, que pueda eh, eh, en un espacio poder sacarse y poder... Eh, dar un buen pase para que pueda bueno, que justamente sea el, que haga la diferencia y que bueno y por sobre todas las cosas siempre los equipos tienen que tener no un, un goleador sí. <risas> si no es difícil ganar hoy en día profe qué, qué jugador ves que que tenga eh, actitudes similares a las que vos tenías características similares ¿no? Yo igual obviamente porque sí, es difícil lo bueno, últimamente que, que, que he visto fue el, eh, Willy Mendieta ¿verdad? que estaba en el Olimpia, ahora está en Libertad que es esa característica jugadora, de jugador creativo de tratar bien de, de saber en qué momento eh, dar el, el, las tocadas como se dice claro. eh, y después está el otro de que, que es el Chico Díaz también que de repente puede Puede pues tener sí. esa. o sea, no, no Todavía nomás no. Sí. Le falta ahí consolidarse mejor. Claro. ¿no? Sí. Tener más continuidad, hacer un gran año y, claro. y ser ese jugador que, que pinta para. Profe, muchísimas gracias por tu tiempo. Acá están los compañeros también de la última hora: Lorenzo Segovia, el Alcides Benítez. No sé si hay, tienen alguna pregunta y vamos a tratar sin problema acá para el profe. Si tienen una anécdota con, con Luis Cubilla por el tema del color verde que no permitían. Una anécdota, voy a decir para la gente, ¿verdad? una anécdota eh, con el profe Luis Cubilla respecto al color verde. Porque el profe Cubilla sí. no quería, ¿qué, ¿qué tenía con el color verde el profesor Luis Cubilla? No, y era, era una cábala de que no tenía que llevar nada de color verde, ¿verdad? Y a mí me tocó la verdad que empezaba recién, que había ascendido eh, y que fui al, cuando se veía dos vestuarios uno donde estaban los jugadores ya sí, y otro ya no, donde sí. empezábamos que íbamos a vestirnos ahí sí. y después y en esa voy a entregar mi mi ropa de entrenamiento y en ese tenía un pantalón buzo de color no era verde verde pero sí. era verde agua ah, ahí sí. y voy yo y después está detrás mío El El Robert. Robert. No sabías, no, no, yo no sabía sí, era, no. Era, era, era nuevo y no sabía y... Y ahí me dice... Me, me dice ahí que el color que, verde. No, no, no, acá. acá no. Está. Y ya después ya supe que sí. era... Entonces ya no llevé más de partida no. y ya nunca más llevé eso. ¿Y otra Pero, anécdota, profe, que recuerde? Ah, yo no soy muy fútbol. bueno de, eh, de contar anécdotas. Anécdota. Sí. No, ¿Y en la selección, profe, alguna anécdota con la selección paraguaya? No, me tocó estar... En, en dos Copa América, ¿verdad? de repente hay una eliminatoria que no, no pudimos lograr llegar al mundial, ¿verdad? que fue la del 94. Uh -huh. Tuvimos a, a un gol de poder jugar un repechaje y tener la oportunidad. ¿verdad? ¿Crees que ese era el mundial de eh, ellos? Tendría, tendría que haber sido esa. Después, por circunstancias ya de, de, de momentos, no pude integrar las selecciones más adelante. ¿verdad? Estuve a punto ahí de, de la del 98 pero como no había integrado la parte, el proceso, el, el proceso el hacia el final, hubo un problema ahí dirigencial, nosotros estamos jugando Copa Libertadores con el Olimpia, la selección iba a ser un amistoso internacional, le quería que esté y, y el Olimpia no estaba tan en sus intereses por poder jugar, y bueno, ahí hubo un problema y no, no pude integrar, el, y era esa la oportunidad de poder... ¿Crees claro. que eso fue lo único que te faltó en tu carrera? Sí, sí, sí, fue una, jugar un Mundial, eh, sí. fue una, una deuda que quedó pendiente, que que, que ya no, no se va a poder cumplir, verdad pero es algo que quedó ahí. Hace rato también fuera de Lorenzo, por favor. ¿En, qué, en qué le parece Monzón a Maradona? ¿En qué le parece Luis Alberto Monzón a Maradona? Pues, ah, bueno. iba, iba por ahí la pregunta. Sí... Ahí. Eh, alguna no me se, se relaciona solamente con el gol que se hizo con la mano ¿verdad? yo hice en un mundial yo hice en un clásico y sí. bueno capaz Ay. que esa sea la, la similitud porque la picardía, otro de... la picardía ¿eh? sí, ¿saliste sí. a festejar o dudaste miraste a los arcos me, no. me, me, me lancé para el, para el lance, como para conectar de, de cabeza como de palomita y, y el gesto ya me llevé la mano más adelante y la pelota cae y rebota y va y yo calculo creí que no, no que iba estaba con calidad, así me levanto y miro así y escucho el ruido de la gente y, y ahí me creo que era virginio Cáceres que estaba ahí Sí, sí, sí, Hoy en día no creo que eso podía haber sido. Pero bueno, en esa época se podía. Y hace rato también me decías que llegaste a coincidir con Maradona. La época del showball, cuando se lo el Sintético. Sí, sí, Vos sí, por sí, Paraguay, sí. por Argentina. Por Argentina, sí, sí. Nos cruzamos ahí, nos saludamos, jugamos en contra, ¿verdad? Realmente Maradona era representada mucho más todavía en la Argentina, ¿verdad? Eh, y era un atractivo, estaba lleno el estadio. Realmente... Una persona que transmitía mucho. Una atmósfera una diferente. Una atmósfera diferente, diferente de la sí, donde él estaba era, era otro, otro ruido. Y hace poco también nos dejó Pelé. Y me contabas que sí, en un hotel en Perú. en el Perú, en, uno, en el hotel, no. tuve la oportunidad de, de, de cruzarme con él. De, no de hablar ni nada, pero de estar, de estar ahí cerca. ¿Al sí? Una consulta, Lorenzo, para ir liberando también al Beto, agradecerle. Sí, yo quiero, sí. Si se puede... ¿Recordamos que fue la final contra Barcelona? ¿Cómo fue esa final? Sí. ¿Recordamos sí, un la sí, final sí. contra el Barcelona sí, en el 90? En el 90 fue un poco hostil porque nosotros... Eh, toda la ciudad de Barcelona está preparada como para poder eh, ganar, ¿verdad? Nosotros estábamos en el hotel, mucho ruido, todo lo que se, en sí, esa ¿verdad? época se manejaba como para poder sacar ventaja, sí. ¿verdad? Eh, y bueno, en el trayecto de ir al... A la, a la cancha ¿verdad? el, el bus tiraba un piedra o sea situación así sí. de mucha tensión eh, pero que hacía también que que uno tenga era algo la, normal en noche el, de Copa Libertadores en la Copa, en Copa época época. Libertadores no. más o menos pero esa fue más se sentía más porque para más quedaba como en un lugar muy alto el estadio como que estaba en una zona montañosa y para llegar ahí era era complicado eh, a pesar de que había seguridad igual se sentía el y bueno y bueno después el partido fue fue bravo ¿verdad? se estalló grandioso lleno verdad alentándole y bueno nosotros ante todas esas dificultades eh, supimos aguantar momentos difíciles del partido verdad inclusive tuvimos un penal en contra que almeida tapó sí. eh, y bueno después vino el gol de ellos eh, y sobre todo eso no, no, no sobrepusimos y en, en una jugada eh, de buen trato al balón entre el Samaniego, Gabriel González y yo, y bueno, ahí le pudimos dar una pelota buena a Raúl y Raúl no necesitaba de muchas opciones para poder <risa> sí. liquidar poder hacer de un gol y hizo el gol y, y bueno, empatamos ese partido y con eso no alcanzó para ser campeona. El mito de la altura es cierto, ¿jugaste mucho con sí, la altura, sí, que ¿Cómo, altura? ¿cómo jugar en la altura? Sí, sí, se siente, uno le falta el aire, se cansa más rápido, cansa más rápido hace un esfuerzo de, de correr para adelante, después te cuesta volver, no volver más como podés volver en, jugando en el llano, ¿verdad? Eh, y bueno, la, la respiración, todo es más costoso. Te Además, el, el balón tiene otra velocidad. O sea, adaptar todo eso a veces cuesta. te cuesta eh, el pase vos da y se va más rápido no, de lo, lo que vos crees que normalmente da un pase como para adelante para el sí. compañero para pueda llegar y ahí se va más rápido y le pasa entonces eh, todas esas dificultades uno tiene que sobrellevar cuando juega en la altura un calco mayor sí es una el momento más mágico de su carrera y el más difícil ah, de los seguidores sí. el momento más mágico y difícil de tu carrera escucha <risa> y los momentos más difíciles fue cuando eh, tuvo una lesión grave verdad de, de ligamento cuando me vió recién a México rodilla la rodilla eh, tuve que estar casi un año por volver en esa época los procesos de recuperación sí, no son los mismos, no son los mismos de ahora eh, y esos son los momentos difíciles verdad eh, y bueno, los momentos de alegría fueron varias, ¿verdad? De, de, de la oportunidad por jugar una final del mundo, ¿verdad? Eh, que no no todos tienen esa oportunidad, ¿verdad? Y que tuve esa oportunidad. Eh, y, y bueno, el, el, el estar siempre de, de poder hacer goles en los clásicos, son alegrías incomparables, ¿verdad? ¿Cómo? Te, ¿Te recuperaste la rodilla bien? ¿Crees que volviste bien? Bien, sí, sí. Eh, sí, después de eso volví a jugar sin problemas. No, no tuve siempre, con haciendo eh, el fortalecimiento que siempre se requiere para poder seguir jugando. Eh, y terminé jugando hasta los, hasta los 36 años. Estuve jugando al fútbol. O sea, ¿Y seguí no si jugando hoy día sin año. problema? Sí, sí, hasta hoy día. No, nunca tuve problema. Sí, nunca bueno. Que, bueno. Tenemos ahí, comple completo acá con los muchachos Bueno, disfrutamos también detrás de cámara Un poquito de desprodigo sí. en ese sentido Pero también <risas> quería darle la oportunidad acá a Carlos muchachos Y bueno Beto, agradecerte muchísimo por el tiempo Por esta humildad, por esta sencillez Por todo lo que nos comentaste a nosotros A los fanáticos de la Olimpia Para nosotros es un verdadero orgullo y placer Que haya estado acá con nosotros Beto. No, a ustedes por invitarme Por recordarnos de, de lindos momentos eh, Y bueno, estamos a las órdenes para cuando deseamos Gracias, Beto. Muchos éxitos. No te... Luis Alberto El Beto Monzón charlando acá con Última Hora Diablos UH 50 años. Hasta la próxima.